Buenos días a todos. Eh, la, Academa, la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos agradece su presencia a su segundo coloquio. Estamos seguros que este espacio nos permitirá reflexionar en torno a la sociedad de riesgo en el siglo XXI. Sean todos ustedes bienvenidos. Eh, a continuación, presentaremos a los integrantes de la mesa directiva de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos. Eh, en su calidad de presidente, el doctor Alfonso Valenzuela Aguilera. Eh, en su calidad de vicepresidente, al doctor Vicente Arredondo Ramírez. En su calidad de tesorero, al doctor Alex Ramón Castellanos Domínguez. Agradecemos también la presencia de la doctora Gabriela Bendizábal Bermúdez, directora de Educación Superior de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Agradecemos también la presencia de la secretaria de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos, la doctora Ana Escalante Ferrer. Muy bien, eh, invitamos a este podio, por favor, a la doctora Gabriela Mendizábal, quien nos compartirá unas palabras de bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. En nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, para mí es un gusto darles la bienvenida y estar aquí presente en la inauguración de este evento tan importante, de darle la bienvenida a esta, su casa, a la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos. Eh, me complace mucho, además mencionarles que también soy parte, también soy miembro de esta academia y que además de todo, la labor que tiene es de difundir, entre otras cosas, y dignificar la generación del conocimiento en las ciencias sociales y humanidades. Yo creo que ese es el trabajo más importante de la academia, en la redifusión. En esta ocasión nos damos eh, cita para hablar sobre el riesgo. Y el riesgo se puede hablar desde muchas perspectivas. Quiero mencionarles un poquito desde mi disciplina, que no voy a tener la oportunidad de estar presente para el día que se van a mencionar sobre los riesgos de trabajo, pero sí quiero eh, mencionarles un poco en qué consisten para nosotros los abogados. Los riesgos, como todo aquello evento que puede presentarse, que nos puede ocasionar algún daño, se analiza desde diferentes disciplinas y tiene diferentes consecuencias en nuestras vidas. Desde el aspecto jurídico es prácticamente cómo cuantificamos y cómo hacemos posible la reparación de ese daño que nos pudiera ocasionar el riesgo. El derecho se ocupa desde diferentes áreas de esto, pudiera ser, por ejemplo, la reparación del daño a una víctima por el riesgo que sufrió de perder su libertad, de perder su integridad moral, de perder alguna parte de su cuerpo, su salud, etc. Desde el aspecto laboral, por ejemplo, cómo el desarrollo de una actividad laboral le ocasiona alguna afectación a través de una enfermedad, como pudiera ser la pérdida auditiva o de algún dedo o cualquier otra enfermedad laboral que pudiéramos ver, o de un accidente, la caída de algún andamio, etcétera. ¿Y cómo hace el derecho para resarcir esto? El caso es que todos estamos expuestos a riesgos. Y, por ejemplo, el día de hoy, y estamos tan acostumbrados que a lo mejor ya ni los vemos, el día de hoy todos al momento de levantarnos pudimos haber sufrido una cantidad de contingencias impresionantes, que viniera la ruta como loca y chocara, que nos cayéramos en la regadera, que nos hiciera alergia al alimento que siempre hemos comido y no nos hace daño, que el llegar a que hubiera un sismo. Bueno, con todo esto no, no significa que no quiero que ya no vengan a la universidad, ¿no? o sea, el, el punto es que estamos tan acostumbrados a vivir con esos riesgos que ya no los vemos como actividades potenciales que pudieran afectarnos. Sin embargo, hay que estar preparados para ellos y es importante que se hable desde las diferentes perspectivas porque esto nos lleva a analizar y a entender cómo los seres humanos reaccionamos y nos preparamos a estas contingencias que pudieran presentarse. Entonces, celebro muchísimo el tema de este evento, que se va a analizar con unas mesas realmente a las que yo les auguro mucho éxito, y no me resta más sino dar la bienvenida en, en representación de la Academia al eh, doctor Alfonso Valenzuela Aguilera, presidente precisamente de la Academia, al doctor Vicente Arredondo, vicepresidente, y al, al doctor Alex Ramón Castellanos Tesoreros. Sean ustedes bienvenidos y les auguro muchísimo éxito en este evento, por una humanidad culta, una universidad de excelencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mendizábal, por sus palabras. Eh, ahora bien, recibamos en este podio al doctor Alfonso Valenzuela Aguilera, presidente presidente de la Academia. Quien nos compartirá unas palabras y nos hará el honor de inaugurar los trabajos de este segundo coloquio. Eh, bien, pues muy buenos días a todos y a todas. Eh, es un honor dirigirme a ustedes como dentro en el marco de este segundo coloquio de, de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Morelos. Me da gusto que eh, se hayan logrado localizar el, el lugar, es medio escondido este auditorio. Eh, y bueno, quiero agradecer también la presencia entonces de, en el presidium del doctor Vicente Arredondo Ramírez, vicepresidente de la Academia, la doctora Anestera Escalante Ferrer, secretaria de la AChem, la eh, doctora eh, Alex Ramón Castellanos, tesorera de la misma, y eh, saludo igualmente a nuestros invitados especiales, la doctora Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de Educación Superior de la UAM, muchas gracias Gabriela, y al maestro Rafael Mesa Iturbe, quien será nuestro conferencista magistral en la clausura del evento. Eh, también el trabajo del comité organizador encabezado por la doctora Elisa Lugo Villaseñor y la doctora Conisanga Pedrero aquí presentes y todo su equipo que han hecho un trabajo muy importante, gracias. Eh, y les voy a comentar algo sobre la academia, digamos un poco para los que no estén muy al tanto de, de a qué se dedica. Esta es una asociación civil independiente y sin fines de lucro. Y agrupa a individuos, miembros de, con destacadas trayectorias académicas eh, que laboran en distintas instituciones en el Estado, eh, no solo UAM, sino que hay de muchos y muy eh, importantes eh, instituciones. Y esta academia tiene de sus objetivos el ser partícipe del impulso de las ciencias sociales, las humanidades y la innovación en México. Entonces, por ello, eh, la función de la Academia es vincular a estos especialistas en las distintas áreas de, de conocimiento para, en principio, afrontar o dar solución o aportar hacia los retos sociales, culturales y económicos. Porque a veces nos olvida un poco para, para qué pueden servir las ciencias sociales y humanidades y tiene una función muy eh, específica. Eh, la Academia eh, se basa en esta idea de interdisciplinaridad, de conocimiento, eh, los participantes son prácticamente todos de distinta disciplina, o la mayoría, eh, y esta interacción está encaminada a buscar nuevos, nuevos modelos, paradigmas, fórmulas para resolver estas problemáticas. Eh, y bueno, en el contexto nacional, pues buscando este desarrollo inclusivo y al mismo tiempo tener una posición crítica al respecto de políticas públicas y de las… Eh, de las estrategias para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Entonces, eh, la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades promueve igualmente colaboración eh, entre distintas instituciones nacionales e internacionales, eh, distintas eh, disciplinas, poniendo atención en eh, prioridades nacionales y en el caso de Morelos, contribuyendo a entender mejor lo que está sucediendo aquí en el Estado. Entonces es un espacio de interacción, eh, de diálogo, de construcción de propuestas y eh, este, esta academia busca entonces hacer de las ciencias sociales y las humanidades eh, destacar, destacarlas como valiosas herramientas para solución de problemas y que fomenten y contribuyan al crecimiento de este país. Entonces, eh, el día de hoy estamos aquí reunidos para eh, analizar un tema fundamental, muy importante hoy en día, eh, que define nuestro tiempo y es, uno de estos temas es el riesgo. Eh, y por ello podemos también pre comenzar preguntándonos cuál es, son, cuál es el mayor riesgo que identifican los mexicanos hoy día. Entonces, con base a distintas eh, encuestas de apreciaciones eh, cifras oficiales del INEGI por ejemplo, eh, sí figura la inseguridad como una de las mayores preocupaciones de los mexicanos ya por varios años en continuo y esto se debe a esta sensación bueno, esta inseguridad pues parte de esta sensación de riesgo que se produce en los, en los habitantes ahora, este concepto de riesgo va a ser algo eh, digamos que bastante eh, Polisémico, va a tener muchos significados que vamos a verlo de distintos eh, puntos de vista eh, refiriendo el autor más conocido en este tema, eh, Ulrich Beck él eh, habla acerca del riesgo como una condición estructural ineludible de las, de las sociedades avanzadas eh, y sin embargo es algo que está marcando los nuevos parámetros de inequidad eso yo creo que, que es interesante dentro de nuestra sociedad actual Ahora, eh, lo que también preocupa a Beck es este cambio en los cambio cualitativo, en donde ya la, eh, digamos el objetivo final no es tanto la equidad sino la seguridad. Entonces esto va a ser fundamental porque eh, hay entonces un nueva, una nueva manera de resolver eh, las, las problemáticas y eh, digamos esta idea de seguridad. Eh, se sobrepone a la idea de solidaridad. Entonces, eh, Beck habla un poco acerca de esta idea de la, del riesgo como algo que va a producir una comunidad, pero una comunidad del miedo. Entonces vamos a estar reunidos gracias a estas inseguridades, en lugar de, eh, de alrededor de la solidaridad. Entonces, eh, es ahí donde él comenta que estos edificios científicos se vienen hacia abajo, la racionalidad de, estos, de esta cientificidad y eh, pues esto se convierte, digamos, en un desarrollo productivo, se convierte en un generador de riesgos eh, el caso del desastre de Chernobyl en Ucrania que verán en sus folletos y en la publicidad de este evento, esta es una, una escultura en, que precisamente se encuentra en Chernobyl y Chernobyl es un caso paradigmático, como todos sabemos, de esta nueva concepción de riesgo, eh, en el sentido de que pues fue una gran, eh, digamos era el pináculo del avance tecnológico de estas centrales nucleares, y de un momento a otro todo cambió. Entonces, eh, esta, este caso de Chernobyl, eh, digamos la catástrofe eh, radioactiva eh, que ocurrió, eh, alguien, algunos empezaron a analizarlo y con tintes un poco más místicos lo referían a este tercer ángel del apocalipsis que está escrito que el tercer ángel tocó la, la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y se cayó con la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas entonces muchos más atribuyeron que venía hasta incluso en el Apocalipsis, pero eh, incluso esto de ajenjo, eh, supuestamente traducido del ucraniano significa eh, Chernobyl, entonces es, es algo eh, bastante interesante para los que les interesen estas estas cuestiones, eh, pero eh, esto en a fond, en el fondo enmarca este el punto a discusión que es acerca de esta amenaza latente que tienen algunos, eh, digamos, algunos mecanismos de, de desarrollo y eh, lo que sucedió entonces en Chernobyl, que permaneció latente por muchos años, hasta que en 1986, haciendo un ejercicio de control de la planta, eh, que estaban previ previendo precisamente cortes de suministro eléctrico, al hacer estas pruebas, eh, se generó eh, este accidente donde voló la tapa del reactor, provocando un incendio y la consecuente dispersión de material radioactivo en un radio de 10 kilómetros. Entonces, Chernobyl eh, nos da entonces una primera lección sobre esta ingobernabilidad del riesgo y eh, este riesgo que no conoce limitaciones geográficas o geopolíticas, es atemporal en el sentido de que permanece durante décadas latente hasta que llega este momento de quiebre y además tiene una naturaleza compleja al no permitir eh, establecer de manera tácita cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de un fenómeno dado. Entonces, eh, el riesgo va a tener una relación dialéctica con la seguridad eh, y también esta seguridad se va a presentar como la expectativa de una resolución positiva frente a las incertezas de la vida entonces, si bien sabemos que el, tanto el riesgo como la seguridad son construcciones culturales y colectivas eh, esto no implica que las uh, definiciones no sean variables y se configuren de acuerdo a las condiciones de, de cada lugar eh, Luhmann otro de los críticos o teóricos acerca de este concepto eh, comenta que existe para él una falsa dicotomía entre riesgo y seguridad eh, toda vez que nunca vamos a estar libre de, de riesgos como comentaba eh, la doctora Mendizábal al inicio eh, él sugiere que el riesgo se configura eh, tal cual eh, siempre que el sujeto esté en condiciones de evitarlo eh, si no existe la posibilidad pues entonces el riesgo pierde esta definición entonces eh, estamos entonces frente a, a las respuestas frente al riesgo y una de ellas va a ser esta seguridad como un contraproyecto eh, normativo eh, y esta, esta consideración es importante porque nos empezamos a, a crear una utopía defensiva de que así vamos a estar seguros y algo más, una lucha por la supervivencia, más que un mecanismo de solidaridad. Entonces, eh, es importante entonces analizar, y en parte se hará en este, en este coloquio, eh, cómo en el México contemporáneo se van a ir eh, creando estas geografías del miedo particulares, eh, cómo van a ser su estructura y su espacialidad. Entonces, eh, el riesgo va a ser complejo, como lo veremos a través de los distintos ojos de los investigadores e investigadoras en este, en este evento, eh, y eh, sí vamos a estar frente a la incertidumbre de un riesgo que puede a veces ser contradictorio, conflictivo o paradoxal. Eh, el riesgo, a fin de cuentas, va también estar asociado a otros conceptos, los cuales no son la misma cosa. Eh, Birkman, por ahí, eh, diferencia el riesgo de las amenazas y de la vulnerabilidad de la exposición. Son cuatro eh, ideas bastante ligadas que no son, sin embargo, lo mismo. Las amenazas describen la ocurrencia de eventos naturales, socionaturales o antropogénicos que pueden tener un impacto físico, social, económico o ambiental en la población. La vulnerabilidad se refiere a la propensión de elementos expuestos a sufrir daños o pérdidas de ser, al ser impactados por amenazas individuales o compuestas. Y mientras el riesgo es la probabilidad de sufrir consecuencias o pérdidas resultantes de las interacciones entre la amenaza y las condiciones de vulnerabilidad. Por último, la exposición es el grado en que una, un elemento se encuentra eh, expuesto dentro del rango geográfico de una amenaza. En fin, el caso de Chernobyl finalmente revela las contradicciones de la modernidad, en donde en esta fisión nuclear representaba la cumbre de las fuerzas productivas y creativas humanas, de acuerdo con Beck, y en donde paradójicamente se convierte en una amenaza y un peligro latente a partir del desastre radioactivo que termina por transmutar el individualismo de la modernidad en un escenario medieval. Es por ello que el día de hoy iniciamos la primera jornada de este coloquio, palabra en latín que significa conversación y que espero que en eso se conviertan estas sesiones que vienen a continuación. Porque en nombre de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos, me complace darles la más cordial bienvenida, esperando que estas jornadas nos permitan hacer mejores preguntas y si tenemos algo de suerte, encontrar algunas respuestas para bien de todos y todas. Muchas gracias.